Hasta que en la mañana estaba más, hasta que tuve un día del de, de demonio, de que te empieza a sonar el WhatsApp, el WhatsApp, la foto de... ¿Quién es la señora que está juramentando sus videos, sus fotos? Es a... la doctora Cachivache. La <risa> doctora Cachivache. Qué malo, ¿quién es esa señora? La que mandaba sus videos, sus fotos al grupo de WhatsApp. La doctora Cachivache, que... hoy día juramentado. Que, que, que, que, que, que sonaba el teléfono, ya que sus videos, sus fotos, encima que era el estaba con, una, con un día más pesado, sonaba el teléfono para sus videos. Está. Ahí está, uy, excelente, aquí. está bien hecho, ya se queda. queda, ya, ya está, ya aquí. Ya. A ver, ¿qué les falta hacer? ¿Los pagarés, por favor, chicos? Necesito los pagarés. Ya. El pagaré, ¿cuánto? El el 25 de marzo. ¿Quién tiene los pagarés para llenar de una vez eh, a mano y me lo mandan las fotos? Guillermo, creo que lo tenía la semana pasada. No, ya. no, yo te tenía letras, no tengo pagaré. Letras tengo. Pero ya hemos hecho un pagaré. ¿Con qué modelo lo hicimos? No sé. Nancy, creo que tenía, ¿no, Nancy? Sí, creo que no, sí, no Nancy. Tenía fue. letras, no pagaré. ¿Quién entonces? ¿Yo, yo he creo que letras? no hemos llenado ningún pagaré todavía. ¿No? ¿Un pagaré? Sí, emocionado, emocionado emocionado emocionado no hemos sí, llenado. Sí, hemos llenado. Acá le hemos llenado igual de la factura. Sí, no, no, no. sí. Claro. sí. Claro. Entonces ya, manos a la obra y pónganse a buscar un parámetro. Lo, lo más pesado es esto, el parámetro va a ser más sencillo. Sí, para el es este, la, este es lo más pesado. Ya, más bien, este, copia otro, otro para ver ya, para conocer a esta cuestión de factura conformada, pues. Lo paso al WhatsApp este de aquí. ¿Qué cosa? El pagaré. No me pases nada al WhatsApp porque te cuento que no tengo acceso ahorita por mi computadora al WhatsApp. ¿Cómo lo pasa? Yo estoy sin computadora, estoy en mi maldito teléfono nada más. Hoy estoy fregada. El pagaré además lo tenemos que llenar a mano, Eso no lo podemos llenar en computadora. Nada de pagar esto y imprimirlo y llenarlo a mano para agrandarlo. De Guille, tú mismo eres de una vez. O mándaselo a Guillermo y que Guillermo lo, lo imprima a Edson. Ya. mándalo a imprimirlo, para agrandarlo. Oye, nos estamos olvidando del trabajo ese de la de linda profesora de derecho procesal laboral. Oye, pero yo, yo no sé por qué le pidieron la, la, a la, le pusieron la profesora y le dijeron va a ser tasfi, va a ser este de audiencia. La que no, no te acuerdas quién ha sido. Siempre hay esa, una persona que dice lo mismo. Por eso ya y estoy. Y, y ya hay que hacer la cuestión. No sé ¿Sí, cuánto. Y, y dije ya yo voy a tener los casos. ahora... ¿Tenemos los casos? ¿No tenemos los casos? Y la persona quiere evaluarnos sobre eso. La gente se pasa, estamos atorados, ya es se tranquilo tranquilo Y no chetan ese la audiencia. No, y lo peor de todo, que ya tenemos un grupo conformado de... de ¿Cuántas personas? ¿10, 11 o 12 personas? Yo no, toda linda mando el grupo y la profesora nos endosa los primeros casos. Ah. Se pasó la sí, profesora. Sí, que, que hay que hacerlo, que no sé cuánto yo ahorita estoy trabajando yo ahorita estoy trabajando me estoy sacando la mugre todo el día he estado sentada todo el día estoy presentando informe final de cierre de legislatura y estoy fregada y no sé qué hora voy a acabar tengo que presentar sí. la mañana a las 9 no sé cómo voy a acabar en fin pero de quién fue esa idea ¿de quién fue esa idea? Ay, ya no quiero, pero ya no quiero decir, ya. Ah. De Monroy, de Monroy. ¿Verdad? Oye, no me endocen a mí, ¿eh? no me endocen a mí, por favor. Tú, tú la secundaste, creo. Ay, no, no. Hay pues. alguien que le gusta ser juez. A esa persona le gusta ser. Ajá, mujer. ajá, ajá. Mejor ajá, dicho, mejor, ya no digo más. Mejor dicho, no pudo haber sido. No. Esto le envío Diego. Oye, no la endosen a, no la endosen a Mirta, porque no es título a valor, ¿ah? ¿eh? No, no, no. Ya, ya ves, mejor dicho, ¿eh? está que el trabajo de investigación me tiene a mí, loco, que loco. Está que, está que tengo que ay, cállate, ni siquiera, ay, Dios mío, qué horror. Y es la, y es el, y es para la nota, o sea, si no presentas tu trabajo y lo expones, no te ponen nota. Final. Y van a pasar, y van a pasar todavía este, ¿cómo se llama? Turnitín. ¿Cómo se llama? El... Ah, sí, no van a pasar a la maquinita esa, ¿no? No puede, Chabal. ser. copiar, por para bachillera. No, yo también lo voy a copiar y a pegar. El otro, otro grupo ay. dice que ya les ha hecho pasar por Turnitín y les ha devuelto hasta con seis hoy. Sí, en el Ay, tocar... amiga. ay, en el ay amiga, no sé. Hay jalados, en nuestro grupo hay jalados, hay bastantes personas que, que, que, que estamos que estoy sufriendo para hacer esa vaina. No esto no, yo no estoy jalada, pero me van a jalar. Mira, yo no estoy jalada, pero me. Nancy, me no, va. Nunca. Nancy, yo no estoy jalada, pero me van a jalar si no hago el trabajo. Y no lo estoy haciendo. Yo no, no tengo nada que presentar, al menos no está terminado. Avanzado. No, no ha avanzado, ¿para qué? No ha avanzado. Yo no he avanzado. Supuestamente tenemos que tenerlo ya casi terminado, ¿no, Mónica? Que tenemos Los que a... terminarlo Terminar para comentarlo. Para para el miembro, ah, se ha dicho, creo que ¿eh? Para eso, para el pagaré, ¿Quieres pagaré? ¿Y te manté ya, P. No, ya, a ver, chequearé, te, ¿Te manté ese dato, ya? ¿Sabes qué? Ya. Creo que lo voy a mandar a hacer el trabajo de proyecto. Oye, pásame ¿Va? la... Antes, pásame la, dejó, voz, amiga, pásame amiga. la voz, amiga, no. por favor. Oye, pero ahí en Lima debe haber un montón donde te hagan eso. Pero cobran sí. más caro. Eso, Yo no te voy a mía, poner copy pega. Te lo juro. No te va a pegar, don. ¿no? no, pero Tal pues, vez mar... para mi grado, lo mande a hacer, pero ahorita no, pues. Al menos que me cobren un poco cómodo. ¿Cuánto es, es cómodo, André? A cobrar, Lucas. Ay, no sé, sí. ¿1200 me quieren cobrar? No voy a pagar 1200. Ay, no, 1200 no me habla para un trabajo. No, no no, ni, tan ni, tan ni, ni que Espera para no. mi grado, ¿no? no te este, cobren así, sí. más o menos. Este... El, el, <ríe> Y me sí, dijo 1800, 1800 te cobro, me dijo. Sí, no, amigo. Nombre, yo limpa. solamente trabajo de, de, de universidad, no es para graduarme, no les he dicho. Pero, pero, ¿Cómo se llama el auto ¿Cómo se Es un proyecto de... de y, así es copia de pega. Tiene, es un como proyecto su, estructurado, de, completamente. estructurado completamente. Con todas sus partes. Claro, ese proyecto tiene, debe tener como un promedio de 50, esta de páginas. ¿Y por qué es un proyecto, chicos? Es un proyecto porque no lo vamos a presentar. No quiere decir que, que no lo tengamos que hacer igual. No, escúchame, ese proyecto... Es, y yo le pasaba ¿viste? En el, el, el sílabo, ¿no? Ese proyecto... Y fíjate en el, en el documento que nos dio el profesor ese... De, de, de, de es la base de la el tesis documento, no, el documento que nos mandó la pasada en 2022, ahí hablan de los proyectos ¿no? tienes que aprobar aprobar el proyecto ay, tienes Dios que mío? aprobar si quieres llevar eh, taller de tesis sí, ya, pero, ay, ya esa es la base para el próximo ciclo entonces claro Fé, sí, claro, claro el... que sí es fundamental, es requisito indispensable claro, todavía que cuatro si lo jalas, ¿vale? si jalas, si jalas, tienes que llevarlo y arrastrarlo hasta el final. Tengo un amigo que está en el onceavo ciclo y no puedes no puede pasar porque está jalando investigación uno. Sí. sí, no, no, no. Yo pienso terminar el próximo año, así que como sea, tengo que probar ese ciclo. Sí, porque por el bachiller automático, no se pasa. Sí. No. O entrevistamos. Claro. Eso sí. Ay, esa Dios, es la mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. El bachillerato matemático, pues si no, muchas se atrasaron. ¿Pero nos corresponde? Claro. Claro, nosotros nos corresponde. Te Justo, tenemos que. Nos corresponde, entonces. Sí, sí, sí Mónica. Obviamente ¿Qué solo presentamos no hay, el trabajo. ¿Qué vamos a presentar? ¿Presentamos el trabajo y no lo sustentamos? ¿Cómo es la vaina? Sí, tenemos que sustentarlo, pues. Me o sea, este proyecto que estás haciendo, Mónica, sí o sí tienes que sustentarlo. Dice wow. que lo vamos a presentar y tenemos que exponerlo. Según lo que he entendido. Pero, eh, pero me refiero en este ciclo. Claro, en este ciclo. Yo me refiero al bachillerato automático. ¿Cómo va a ser acá en la universidad? Es automático, pues. Terminas y, hasta, y automáticamente. Termino y este ya eres bachiller. Claro. ¿Desde cuando no hayas jalado curso. Claro, claro, claro. Wow. Así que sí o sí tenemos que Aprovechar. aprobar este, este, este curso. Porque si, si llega este curso, no, bueno. no terminas en diciembre del año del 2020. Ah. El ah, Porque el próximo año ya acabamos, supuestamente. Ay, Dios mío. Me voy a morir. Por eso es que tenemos que exigir que, que empiecen los, los semestres a tiempo. Porque si no, si se retrasa un mes más... No vas a terminar en diciembre del próximo año. O sea, justito para nosotros se encaja el bachillerato automático. Justito. Exacto. Ay, Dios mío. Tengo que hacer todo entonces. Ay. Sí, yo también estoy sufriendo ahí, Mónica, pero te, yo estoy avanzando. Estoy avanzando. Ay, no sé cómo voy a hacer con el trabajo. Justamente no sé no ahora, como este trabajo de posición de derecho procesal, pucha, que peor, ya trazó todo. Ay. Bueno, Dios mediante, vamos a, voy a hacer todo lo posible por avanzarlo. Ay, como sea. ¿Qué pasa el turmitín. Ay, amiga, ay, qué mala. Claro, claro verdad, sí, pues, sí. Eso es lo que el profesor ha pequeño, dicho que tiene que pasar ¿no? el turmitín. Ay, bendito señor de los milagros, no sé, Dios. Sí, porque a los otros chicos del otro grupo estaba hablando con un compañero. Y me dice, ¿cómo están haciendo ustedes vuestro trabajo de tesis? Pucha, está difícil. Todavía no hemos Nosotros ya hemos presentado y ya nos andaba varios con seis, con cuatro. Nos dan. todo el trabajo porque no ha pasado el turnitín. Ok, pega nomás sido todo. Ajá. Eso es lo malo. ¿no? Tiene que ser con tu palabra, tiene que ser todo. todo ya tu está cabeza. bien, agarra si quieres copiar algo, pero cámbiale las palabras. No lo textualmente ya. Muy conchoso. bien Muy bien. Senor Guillermo. Peche. Peche. Emerson me Ay, ya sé quién es la que mandaba las fotos en la mañana, este, la doctora Cachivache. El umbarino, es el doctor no? Cachivache. La luz marina, dona Nina. Ay, la linda, como siempre. ¿Qué, qué, la, cosa, ¿Qué cosa ha juramentado? ¿Quién, quién, quién? La ¿Quién mandó la luz marina? En el Congreso. Oh. ¿Qué ha juramentado en el Congreso? Hoy día tenía una reunión la doctora. En las cuales. Eh, De bueno. Perú libre. <ríe> Ay, Dios. mío el Castillo, no Castillo. No castillo. Era, sin comentarios, <ríe> chicos. Llegó, llegó infinidad. No, no, no, hablen, no hablen de política porque si no vamos a terminar peleando. Llegó o sea, va, foto. Mientras, mientras Guillermo va haciendo la, la, el pagaré dos vamos armando la factura conformada del, del segundo caso, por FIS. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dístenme los datos. No creímos, ya los platos, creo. Ya. Yeah. Número de comprobante de pago. Está abriendo, está abriendo. No tiene el número de comprobante pago. ¿no? Ya, doña Aurora. Duque. Una lavadora. Donde dice 10 sacos de arroz, ahí tiene que poner la lavadora. Lavadora. Marca, color. Ponle una lavadora marca El G. Eh, 12 kilos, garantía un año. Ya no la garantía ese nomás. Ya. ya hay nomás. Monto. Pues 3.000 soles, vamos a hacerlo, 3.000 soles que ponerle. Oh. ¿Cuánto poner? ¿Los mil doscientos? ¿Puedo poner otra cantidad? ¿Cuánto dice ahí? Pues no dice. Mil doscientos. Una lavadora por el importe de mil doscientos Nos dice que es la mitad que lo paga con un pagaré a veinte días lista y la otra mitad debe ser con la factura. Por eso estamos poniendo acá el monto. Ya dice acá, mira, este paga con un pagaré a uh, Piura, pagando la mitad, o sea, 600 ha pagado con el pagaré. Ajá, 600. Y, ya. y el saldo de 600. Ahí la factura ¿no? con... saldo, ah, ¿no? o sea, ya. Mediante una factura conformada en cuatro cuotas, o sea, 634. ¿Sí? En 30, 60, 90 y 120 días. 200K, no, 150, ¿no? Yes, yes. 50. Aquí le vamos a poner valor unitario. Ajá. Lo mismo, pon. 150 sería valor unitario para que sean 600. Pero es una sola, pues. Tendría que ser 600 nomás, ¿no? Claro. Y la primera cuota de ciento cincuenta ¿se paga en cuánto tiempo? es 19 de noviembre, 19 de noviembre. No, el 19 de noviembre, no. ¿El 19 de noviembre del 2013? Dice, mira. ¿Y el resto? Ve, fiura pagando la mitad, ¿cómo pagaré a 20 días vista el día 19 de noviembre del 2013? 19 de diciembre, entonces. Y el resto me voy a a 30, 60, 90 ya. 30 días, entonces sería 19 de noviembre. Digo, de diciembre. 19. Doctor, es una pregunta. Ella eh, imprim, ya imprimí el pagaré, lo reporté todo, pero este pagaré del Banco de la Nación. Con ese pagaríamos trabajado el otro día. Sí, el era para banco, pero este no pagaré. ¿Qué vamos a hacer? Pues es el único que hay pero porque No, que lo que pasa acá, amiga, es que dice, por este pagaré, nos obligamos a pagar solidaria intencionalmente a la orden del Banco de la Nación, la suma de. Pero cortale en todo caso el Banco de la Nación, pues, ¿no? A la orden, ya me acá, la suma de. ¿No hay, otro, no, hay, ¿No hay otro pagaré? No, ahí es con el pagaré, ese pagaré también en baja anterior. Sí, pero era, el, era pagarle un banco, pero... porque va a pagar el Banco de la Nación? ¿O le vas a pagar a, a, a Supermercados un Orión? Pe. Tendrías que modificarlo entonces, si Sí, no, no estoy... puedo modificar porque es una foto, pero... Uh, 19 del, ¿Cuánto es el, la segunda cuota? 19 de febrero. 19 sí. de enero del 2014. No, es 60 días, Nancy. Sí, diciembre. Ya 30, 60 es el, la segunda. Por eso, la primera es 19 de diciembre. La segunda. 19 de enero del 2014. Enero. Dinero. Claro. La no sería... ah, primera es a 30, la otra es a 60, ¿no dices? Porque estamos contando, Mirta, del 19 hacia adelante, los 30 días. Ajá. Ya, ok, ok. No tiene razón. Tienen mucha razón. Ya, entonces, este sería de febrero. ¿no? ¿Tiene mitad? que ver algo los días hábiles? calendario no, no no, no, no marzo. marzo ya qué otros datos más tienes? ahí están los cuatro abajo. y ahí en letras Ya. Más abajo hay falta de poner ahí representaciones Electra. Representaciones Electra se llama. Ajá. La empresa representaciones Electra. Debajo su RUC. ¿Qué número de RUC? 2014. 2014. 52. Cinco, quince, uno, dos, cero. Avenida Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, número siete, tres, nueve, Pura. Cerro. 739, 739 Piura. Ya. Ya, ahí está bien. Ahora, al otro lado hay que poner los nombres de la señora Aurorita Sánchez Duque. Aurora Sánchez Duque. número de DNI 1559-6349 ¿qué número? 1559 6349 domicilio domicilio de la señora Paul calle junín calle 745 Piura. ajá 7.45 pira. Pira, pira, pira. Este es con pago al banco. ¿no? Hay que poder, hay que dar esa banco? parte. Ahí. Arriba, sí, con Pau, ajá. Arriba, con pago al banco es. ¿Y este banco? la BCP, sí la presentación es electra, entrega las facturas al BCP para gestionar su cobro. Yeah. Banco SP Oficina Piura yeah. Número de cuenta Hay que inventarle ahorita Sí. ¿Sí? Donde dice DC, donde está llenando ahorita el banco, dice que es eh, un número de agencia, algo, si, sí, ¿no? D.C. Número de cuenta, y tiene un bueno, número de cuenta, no, no. Le un número de cuenta? ¿Qué me sale. Um, 191. Ya está. 3149 -3318031. ya, ya está Estoy bien. bien, bien te llamado, Ya está bien, está bien. Ajá, bien, ¿eh? bien yo aquí. ¿Qué es el de C? Creo que es el código... Débito de cuenta, ¿no? Débito de cuenta es... Dígito... ¿No es el dígito verificador? Ay, ponen esos tiempos para ver Sí, dígito verificador. Ya, no cualquier dígito verificador. Ya. Uh -huh. Y adorno hay, ¿no? Aval. No hay, no hay. ¿Qué nos faltaría cambiar? Ya, ya ahí, ahí está bien. El número de ya. comprobante de pago tampoco hay, ¿no? No. Nos inventaremos. ¿no? Sí, sí. Bueno, el número. Ya. eso que guardable Algo más Ya está completo Nomás ya, ya que hoy nos vota el... Nos vota la... 11 y 27. Nos vota ya. Sí, la idea es terminarlo de una vez para mañana, estar libres. Sí, sí, sí. sí. sí. Aquí yo, acompañándonos en su dolor, hoy día estoy... Contra tareada, chicos, mil disculpas, pero acá estoy. ¿Dónde está? ¿Estamos? Estoy fregada, pero bueno. Estamos fregados. Estamos fregados. Yo tengo supervisión mañana la verdad es que no sé de verdad no sé ustedes pero de verdad no sé cómo estoy jalando ¿no? estoy sentada desde las 9 de la mañana mira la hora que es, 11 y 20 son 11 sí y 20. la mañana. Y de las 5 de la mañana, sí, sí, Monica, de la mañana. pobre no, foto, porque de verdad hay que algunos que ah, empezamos nuestro día a las 5 de la mañana <risa> justo te iba a decir eso <risa> no, a qué hora te cuestas? Yo de acá tengo que no? seguirme de largo, Tres de la mañana, 4 de la mañana. Tengo que, dos, una vez que ya terminó todo. Por eso sí, sí, igual. Me yo no, yo sigo. Yo, yo sigo, sigo, sigo, sigo. Mi cuerpo no me da, sí, me sí. levanto a las 9 para, porque me, me llama mi jefe. Si no, me, me dormiría bueno, hasta las no, 11. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Capturas con 15 de marzo del 2014. ¿Ya con qué fecha, Nancy? 15 de marzo del 2014. Oye, en la anterior no le hemos cambiado la fecha. ¿No? Sí, muy sí. bien. Cierto, cierto, se pasó. 12 del 03 del 2014. ¿Esa era la fecha? ¿Cuál anterior? Ajá, en el anterior pagaré. 19 de noviembre. 19 de noviembre del 2013. Ajá. 19 del de 11. Del 2013, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es pues más de la gente.